Hola, hola, buenos días. aquí sobre comentando un Día más en la Taberna. Y hoy volvemos a nuestro viaje en Marte, a Surviving Mars. Estamos. Bueno, tenemos los colonos un poquito pochos, ¿vale? O sea, tienen mal de la tierra que se quiere volver. Hay edificios que no están funcionando. Entonces, básicamente lo que necesitamos es que. El. Bueno, empezar a trabajar con los polímeros, ¿vale? Sacar los polímeros. Que funcione bien. Y. Llevar a, a bueno, a acabar de construir la enfermería, acabar de construir la la, la granja de hidropónica, etc. Para empezar a sacar eh, recursos que nos, que nos sirvan. Entonces, vale, vamos a darle un poquito de calor, a ver si empezamos a construir eso. A ver, el Explorer ¿cómo es que no está explorando? Vamos a ver, chicos. Quieras explorar, vale, vente para acá Vale, además El commander Aquí parado, ¿por qué razón? Vale, bueno, si está parado por algo será Vale, vamos a traer Uf, Es que esto está Todo súper pocho, pero no quiero gastar aquí Más polímeros Ni cosas de estas Vale, vamos a buscar recursos que sí que nos Oh, Va, uh, vale Vente aquí a cargar Porque todos estos es hierro Vale, que se cargue metal Y con este metal Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. que mal estamos Vale, y con este metal me lo descargas aquí Vale, perfecto O oh, me podría, vale, este Uff Es que me lo podría llevar y me lo podría volver a traer, eh ¿Qué hago? Me traigo de. Vale, mira. Ok, vamos a lanzarlo. Los drones vamos a recoger. Vamos a hacer que todos los drones los recoja este señor. Los drones. Podemos recoger rollo así, todos los drones. Todo, todo. Ah, no. Vale, bueno, vamos a mandar... Vale, vamos a mandarlo para casa Que nos traiga los polímeros Vale, la pregunta es ¿Los drones? Este no los puede cargar todos Así ah, Polímeros estamos cargando en algún sitio 0 de 30, 0 de 30 0 de 30, 0 de 30, 0 de 30? No A ver, el problema es que no trabaja ni el tato. Vale, vamos a explorar a ver qué tenemos para sacar. Este es de fuera. Vale, esto está fuera del Doom. El drone hub está muy bien. Es que es un problema porque tenemos muchos, muchos, muchos Bueno, hay muchas cosas encoladas de momento no... no, no podemos ir a por más Vale, vamos a buscar aquí zonas Es que esto no es nada Vale, aquí, ok, aquí tenemos más metal Vamos a traernos metal aquí ¿Por qué no tenemos polímeros? Es que en serio, me parece una pregunta brutal. Eh, no, sin restricciones. O sea, quien sea que trabaje. 0,4. Ah, pero por ejemplo, sí que tiene, sí que tiene gasolina aquí acumulada. Vale, este lo que nos haremos, nos lo traeremos con. Uy, a este, ¿qué le ocurre? Ah, uh. ah, porque el dron. Vale, muévelo un poquito, que por lo menos lleguen a recoger aquí. Vale, ¿Qué? vale, está muriendo de hambre Es posible, es posible Me he dado cuenta de ello No me agobies el, Uy, el explorer ya ha sacado esta anomalía Ah no, esto no lo puedo investigar No Esto no es algo que pueda investigar ¿Dónde tenemos más? Por aquí en esta zona norte Creo que no hemos sacado ninguna ¿no? Mira, aquí hay una, vale Uh, una nueva anomalía, ¿dónde? Ah, mira, aquí. Bueno, pues aprovechamos. Vete, vete para acá, vente para acá. Vale, perfecto. Ah, porque, vale, nos faltarán depósitos, tú. Un único depósito de concreto y lo vamos a plantar aquí, me parece bien. Vale, claro, y ahora que sí que está construido sí que pueden ir a revisarlo, vale Y esto no se puede mejorar porque necesitamos polímeros Vale, es que este cuando me lo traiga me lo va a traer Que sea de cargamento y que sea de polímeros Que me traiga polímeros, que me traiga comida, que me traiga, yo qué sé, metales raros Para poder pegar el empujón, boom y arrancar la producción de todo Porque estoy es que estoy suponiendo un montón con eso, pero un montón Porque metales tenemos. Concreto tenemos. es eh, que falta comida. No, y si consumo 3 por... Pues me faltan cuatro soles. Necesito que llegue este cohete. Ya. Nos hace mucha falta. Vale, vamos a darle un poquito de calor porque para que no se nos muera la peña. Vale. Vale, vale, vale. Vale, ya tenemos eso. A ver, el explorer. Vamos a traérnoslo de vuelta a casita. En esta zona de por aquí. ¿Dónde estaba esta anomalía? Vale, aquí. Está bien. Es que por el momento no tenemos como más zonas para poder... Bueno, aquí tenemos bastante trabajo que sacar. Vale, ok. Ya está ese cohete en la tierra. Vale. Don, mándenoslo. Un cargo rocket. Qué vamos a traer. Drones no nos hacen falta precisamente. Vale, cargado, pero vamos, a tope de comida, a tope de polímeros. Podemos traer un commander. Un commander, bueno, los drones los rellenaremos luego. Y Vale, cuatro también. Más comida Uf, no Vale, vamos a ajustar un poquito Es que al fin y al cabo Las partes electrónicas aún no las hemos gastado Y, y las mecánicas sí que las vamos a usar bastante Vale, vamos a... Vale, así Y ya de momento Está bien Vale, lánzamelo Vale, vale, bueno Poquito a poquito, los polímeros van saliendo, sí o no. Que esto es importantísimo. De momento hay solo una de polímero acumulada, pero. Uno con uno. ¿Esto se puede activar para que venga la gente aquí a trabajar? Vale, 0 con dos. Hemos perdido. Una de polímero que se haya venido aquí, ¿vale? Hemos abierto esta zona de trabajo. Pero es que no... O sea, la gente no trabaja. Literal. O sea, todos los colonos que están mal, que tienen el... Este... El, o sea, tienen el mal de la tierra, no van a venir a trabajar. O no van a trabajar. Entonces, es una faena. Vale, esto estamos investigándolo, ¿no? Ah, sí, sí, vale, estamos con el drone hoop. Vale, perfecto. Vale. Vale, vale, vale. No, es que ahora necesitamos tiempo y ya está, exclusivamente tiempo. ¿Qué le pasa al explorer? Ah, el explorer está escaneando Vale, vale Buah, Vamos a sacar otro depósito tú De concreto Porque si no Se va a ir acumulando tenemos muchísima producción de concreto Venga ese cohete 69% Vamos ahí poco a poco Dios, es que mira que pelotazos pegaba Menuda bajada Y producir polímeros Nos cuesta la vida y más Ahora, venga a ver que se estabilice uh. Puf, nos da igual porque es agua Y extraemos agua súper fácil Vamos a coger dos Dos Drone Hoops Que con esto, vale, vale, vale Esto nos viene de maravilla Vale, ¿Dónde está el Drone Hoop? Aquí Oh Y además tiene una cantidad de ¡Uf! Vale. Plantaremos uno aquí para poder meter unos cuantos drones aquí que puedan ir trabajando aquí. Y vale, vale, vale, descarga. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Y ahora con los polímeros va a ser Y vamos a ir a tope. aquí qué? ¿Se quieren ir? No. Venga, construyan. Comida. Venga, venga, venga. Vamos, ahora sí, vamos trabajando. No hay nadie aquí currando. vale este comadero nos lo vamos a traer para acá vale y vamos a construir allí el drone hub es que necesito que la gente se ponga bien si no no vamos a sacar comida y bueno yo pienso, pienso a ver a ver por qué bueno ya me lo imaginé Mm, es que claro, tenemos a la gente trabajando por polímeros Pero nadie eh, quiera venir aquí a. Vale, vamos a darle prioridad aquí Ok, vale, aquí ya tenemos esto Vale, vamos a meter un dron por aquí Ahora le conectaremos un cablecillo Vamos a meterlo más Cerquita a esta zona izquierda por luego ya... Vale, estos son cables. Vale, perfecto. Venga, construirme eso. Uy, ¿y estos montecillos de piedra? Ah, son... Vale, vamos a meter aquí otro depósito universal. Aquí está bien. Vale. Uy... Oh. oh, una fractura. ¿Cómo se repara esto? ¿Cinco polímeros? Vale, eh, ya estamos trabajando en comida. Ya estamos trabajando en comida. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Oh, que encima tiene que ser comestible. Vale, vamos a probar con ese Es obvio que nos falta gente, ¿no? Pero A ver ¿Dónde tenemos más metal? Que haya por ahí suelto ¿Esto qué es? Oh, no sé qué es Ah, mira Gente que cargar... Bueno, vamos a hacerlo así Cogete lo que sea Y me lo traes aquí Vale, ¿estos dones cuánto? ¿estos cuántos dones tiene? Vale, los vamos a asignar aquí, ok Y tú, recoge... Uh oh. Vamos, que están súper pochos de salud Creo, no te voy a mentir, ¿eh? pero... Vale, vamos a venir aquí y vamos a trabajar un poquito esto. Aunque lo que tendríamos que hacer sería llevarnos gasolina o combustible de allá para acá. Vale, no tenemos nadie trabajando en polímeros. Es que hay que hacerlo literalmente todo muchísimo más rápido. Pero muchísimo. No hay nadie... Bueno, solo un colono tiene el mar de la tierra ahora. ¿Cuántos colonos tenemos a todo esto? Ah. 3, o sea, que no es coña, que el resto se ha pirado. Buah, pues hay que cargar este cohete, pero rapidito. 24 de 50. Buf. Vale, bueno, un nuevo sector... No tenemos nada para ir recogiendo. Mira, vale, aquí hay. Carga metal y descárgamelo. Aquí, vale, ok. Aparte de eso, el LRC. ¿Dónde tenemos más anomalías? A ver el mapa. Aquí, vale, pues vente para acá. Vale, de momento las tenemos todas. Es que el problema es el traslado de material, tú. Eso es súper difícil. Porque este... Vale, bien, ha llegado, lo ha dejado todo aquí y ya está. No tiene más. Vale, necesitamos un puesto de trabajo De... O sea, necesitamos Que el siguiente cohete Sea residencial A ver, no tira para adelante porque no hay gente Que trabaje Literal, y tenemos tres personas ¿Tú en qué estás trabajando? No te pone aquí la ocupación Vale, la granja hidropónica Uy, mentira asignar a un... Vale. ¿Y tú? ¿Por qué no estás? No es looking for a job, pero te voy a asignar a... Aquí. Oh. Anomalía analizada. Vale, un depósito. Vamos a encontrar un depósito. Vale, o sea, hemos sobrevivido la colonia Se ha evaluado positivamente Vale, y que ya podemos traer nuevos colonos Bueno, de hecho, vamos a sacar este Y lo vamos a asignar aquí Al bar cósmico Se asignan a los pueblos Ay, no, que me he equivocado Tú, verás Así ah, Vale, y debería estar ya El colega Trabajando allí Pero no, porque no está buscando trabajo <ríe> Ok Pues nada Eso me mata La verdad, un poquito no tenemos nuevas anomalías. No. Vale, vamos a tirar... Y bien. Vale. Eh, eh, eh, con nuestro explorador... Bueno, estamos cerquita. ¿Crisis es de refugiados? Dios <risa> Hacer un tweet Para <risa> Para distraer Vale Dios O sea, crisis de refugiados Vale, que nos lo manden Vamos a recoger 10 Porque si no si, si cogemos estos 30 Pero baja la moral Flipamos muy fuerte Vale, vamos a coger los 10 Ok, y que nos los manden... Vale, perfecto, cohete de refugiados Uf, O sea, flipa, ¿eh? Un cohete de refugiados ¿Por qué no? Este... Ah, vale, autoguardado Este dron está trabajando. Ah, no ha desplegado Pero claro, aquí tenemos poco que hacer Que deberíamos coger estos drones Y llevárnoslos al otro lado Porque con esto hacemos cero aquí Literal, o sea, es que esto no está funcionando Vale, perfecto A ver, ¿qué hemos desbloqueado? ¿Qué hemos sacado? No recuerdo qué era Ah, el, el drone hook Para poder plantarlo ya Vale. No, es que el resto tampoco... Ahora de momento estamos con 300. De, de investigación por cada sol. No está tan mal dentro de lo que cabe. Vamos a sacar este porque lo que... O sea, nos interesa hacer bastantes viajes En. O sea, enviar y recoger muchos Muchos, muchos drones O sea, muchos drones, muchos cohetes A ver, yo creo que la crisis de refugiados Nos va a venir bien Nos va a venir bien por el hecho de que Vamos a poder sacar eh, Comida Vamos a poder, bueno, vamos a, al fin y al cabo Vamos a poder meter a la gente a trabajar Uh vale esto ya lo hemos acabado aquí vale perfecto no hay recursos casi ¿eh? por la superficie es una locura vale bueno veremos cómo gestionamos todo eh, no lo que quiero volver a mandarlo sí Vale, vamos a volver a mandarlo Vale, sí uh. No sé Bueno, vamos a volver a mandarlo Y vamos a traernos otro De... con el fin y al cabo ya tenemos todo Bastante bien apañado Mantenimiento Uh, hemos ganado un montón de investigación, bien. Eh, ¿Dónde están? ¡Ay! Están huerfanitos. Ah, no. Uy. Vale, pues nada, los dejamos allí. ¿Y el commander? Ah, es que este está lleno ya. Vale. Bueno, no pasa nada. Oh, a ver. Tenemos más anomalías que investigar. No, pues vamos a poner por lo menos el explorador. Vamos a mandarlo para allá. Vale, nos lo traemos para aquí. Y por lo menos lo dejamos a buen recaudo. Vale, vamos a, a plantar este aquí. Bien. Vale, ¿para qué tarde menos? Ah, no, las turbinas de, de aire generan más de esto. Vale, vamos a encolar este también. Que al fin y al cabo con este es para que traigamos más... O sea, para poder generar comida fuera del, del propio domus. Vale. Ok. Y esto nos va a descargar 10 colonos. Que están bien por el momento. Vale. Vamos a investigar. A ver, estos colonos... ¿Qué tienen? Ingeniero. Científico. Botánico. Vale, el botánico lo vamos a asignar. Oh, vale, ya se han cogido ellos los sitios de trabajo Oh, perfecto, perfecto, perfecto Hay muchísima gente trabajando aquí Nadie quiere trabajar aquí Vamos a darle un poquito de prioridad Porque esto nos va a hacer falta Es que hace, hace falta que se que se relajen Geólogos, este que está sin especialización Le podemos poner aquí Spacebar Bien, vale, vale Está bien Ok, vamos a coger otro que esté sin especialización Isabel Uy Isabel ¿Te puedes venir a trabajar aquí? Pues no No va a querer Dios, tienen aquí todos los... Guau, guau, guau Vale Vale Oh, espérate. Tenemos científicos. Tenemos científicos. Pues los científicos a trabajar aquí. No puede ser que esté esto vacío. Y, y deberíamos tener médicos también. Científico, científico. Hay un montón de científicos. Vale. Que, que trabajen en su sitio. ¿Vale? Venga, bueno, estamos sacando polímeros. Bien, bien, bien, bien. Vale, esto ya va viento en popa. Vale, oh. Necesitamos electricidad. Vale, eso es importante. ¿Podemos sacar ya turbinas? 0,5. Sí, vale, vamos a meter la granja de electricidad aquí en esta zona. Aquí en esta zona en medio está bien. ¿Y si la metemos aquí en medio? No. Uf, es que aquí está muy complicado. Uf. Vale, sí. Vamos a, vamos a hacer que la trabajen aquí la electricidad. Que al fin y al cabo, como está todo con conectado en ese sentido. Que de aquí para allá... Bien, bien, bien. O sea, perfecto. Si, si podemos empezar a trabajar la electricidad ya desde aquí, cómodamente. Y. Y no tenemos problema con ello. Perfecto. Vale. Bueno, bueno, eh. Cuidado, ¿eh? O sea, nuestra base ya va bien, bien, bien, bien. Te iba a decir, aquí como puedo acceder, pero me da a mí que no voy a poder acceder nunca. Vale Ok, nos vamos a traer Podemos traernos otro cohete Tenemos dinerito para traer otro cohete No sé si coger de pasajeros o, o otro de carga otro de carga Vale, vamos a traer otro de carga Y lo vamos a llenar de recursos Pero a muerte, vale Vamos a traer comida, vamos a traer polímeros Piezas que al fin y al cabo es eso. Con lo que tardamos en cargarlo. Vale, la comida, polímeros. Vale, y nos lo traemos así, vacío. A piñón. Lánzamelo. Vale, y ahora lo cogeremos. Uh, milestone. Vale, estos son como los objetivos. Que entiendo que serán estos. Metales, tener 5 complejos, tener 20, colon... 20, 20 turistas. 10 millones de dólares con 5, en 5 soles. Dios. Vale, ok. Vale, ¿qué más necesitamos o qué más podemos construir para apartamentos, no. Para construir. Casino, seguridad. ¡Guau! Wow. Y es que estos son... No, esto tampoco nos da mucho dentro de lo que cabe. Y para ser el primer Doom, no... No es lo mejor. Y... Me molesta que no estemos pudiendo sacar... Comida. O que no estemos pudiendo sacar bien comida. Poquito a poquito, ¿no? Vale, bueno, poco a poco. A ver qué... Sí, esto está encolado. Bueno, pues nada. De momento, como parece que ya está funcionando bastante bien el, el Doom, vamos a dejar ahí trabajando. Ay, no. Vale, bueno. Va, vamos a ir ahí poquito a poquito. Va bien, podría ir mejor, pero bueno. Lo dicho, poco a poco, Estamos, ya, ya hemos estabilizado la primera colonia, dentro de poco eh, la mejoraremos y a ver si podemos por ejemplo trabajar ya metales o, o demás, bueno, veremos a ver cómo gestionamos eso, así que nada, vamos a pararlo, Pausa. eso es, venga, y espero que os haya gustado el vídeo de hoy, así que.